Muchas gracias por la, por la invitación y por este espacio para, para dialogar. Dale un poco hacia atrás. Eh, la, la intervención, estaba cuando estábamos mmm, trabajando en cómo, en, en, la, en cómo iba a contar la, la historia, ellos me lanzaron una pregunta, Sergio y Beca, de ¿están realmente las comunidades tecnológicas y, la, y las necesidades sociales conectadas? Y era una pregunta que nosotros ya nos habíamos hecho en este proyecto, y la respuesta no la ni la tenemos ni, ni está realmente clara primero porque no, nos tendríamos que preguntar qué son esas necesidades esas necesidades sociales que son muy diferentes aquí en Galicia o en, o en España eh, con las que tenemos tienen en Estados Unidos o, o en Mali y ambas y ambas son necesidades sociales todas son necesidades sociales y las comunidades tecnológicas sí que quedan un poco más claras con lo que han ido definiendo la, las compañeras anteriores en más los makers los, los o o esas comunidades nuevas en torno a tecnologías más emergentes. Eh, nosotros, desde, o esas preguntas, las intentamos responder desde una, desde una perspectiva de una acción directa en un posicionamiento eh, respecto a unas necesidades y, uno, y unos espacios de trabajo concreto. Y eso es el proyecto de autofabricantes en el que estamos trabajando desde hace más de un año. Si le puedes ir pasando. Esto creo que lo voy a dejar. Eh, ¿Qué es autofabricante? Pues, autofabricación colectiva de prótesis en código abierto. ¿Qué, significa, qué significan todas estas palabrejas? Bueno, la, la autofabricación colectiva, o sea, la autofabricación, nos apela a, a ser dueños de, la, de las tecnologías, de los conocimientos y de, la, de las metodologías de producción material, que no es una cosa baladí y eso nos lo, ha dado, eh, no, lo, nos lo quitaron con la revolución industrial y con todos los procesos industriales y ahora tenemos la posibilidad de al menos a nivel de prototipo y, y en algunos espacios más a nivel de producto, de tener esa nueva posibilidad de, de, de fabricar nuestros propios productos. Lo colectivo en este caso queda, queda claro en que un proceso complejo de construcción de, de una prótesis pues no se puede hacer directamente en casa como nos puedan vender la, la parte más, más liberal de la cultura maker, sino tiene que ser en colectivo compartiendo conocimiento y, y experiencia. Y el código abierto, en este caso, tiene una implicación más, más profunda en el sentido de que las metodologías y los procesos de error de, de cómo se construye un, un proyecto de largo alcance eh, tienen que ser también contadas eh, para poder testear y para poder ver cuáles eran los fallos o cuáles han sido los, las diferentes decisiones que hemos ido tomando en, el, en todo este proceso. Eh, ¿Dónde nació autofabricante? Pues nació en Sevilla hace pronto cuatro años, en un proyecto que se llamaba Echando una mano, y giraba en torno a una familia que se enfrentaba a un problema antes de, pues antes de tener a su niña Paula. Directamente se dieron cuenta de que venía sin una, sin una mano, no tenía mano Paula, y en ese, cuando tú te enfrentas a, ese, a esa situación, el mundo sanitario pues te empieza a ofrecer las, las alternativas y ven ese mundo también de las patentes y de toda la industria Protésica que, que, bueno, no vamos a no vamos a entrar en, la, en su valoración, pero sí que desde lo, los entornos de, de Natal y de Juan empezamos a buscar esas alternativas o qué otras maneras había para tener una autonomía en la, en la salud, en, en, en el cuidado de los cuerpos y en la, en la soberanía de, de los recursos y la, las asistencias técnicas que Paula algún día podría necesitar. O sea, era una oposición y una, y una oposición ética-política de... de de un hecho concreto, de una necesidad concreta. Entonces empezamos a crear esa comunidad, esa más bien era una escucha, era una investigación en torno a ver qué otras alternativas había y era un cuidado de, tanto de esa familia como de la comunidad que se, que se empezaba ya a crear en torno a este proyecto. Eh... Sí. Lo más importante... Uy, se ve regular... Bueno, eso, esa, esas redes era, es básicamente la, la comunidad que allí se empezó a formar. No era una comunidad de desarrollo tecnológico tal cual, sino eran, la mayoría de las veces eran reunidas para ver cuál era la, la situación de, de la niña, cómo estaban las familias en esa semana. Íbamos poco a poco investigando cuáles eran esas alternativas que muchas, eh, evidentemente, desde, desde el Código Abierto, desde la cultura libre, cuáles eran las posibilidades de que nosotros fabricásemos una, una prótesis en de los diferentes tipos que había y ahí ya empezamos a meternos en, en lo que es la investigación propia vimos que, que había, hay varias maneras hay, hay muchos proyectos ya desarrollados eh, uno del más importante es de Enable este, este pequeño que hay aquí es una red norteamericana que desarrolla prótesis de, de este tipo que son muy fáciles de, de fabricar y de imprimir simplemente si el niño tiene la, la articulación de la, de la muñeca formada se activa fácilmente con, con su propio movimiento y puede generar una pinza. En este proceso, de, pues, mientras Paula tenía unos cuantos meses, podía, podíamos ver también cómo, cómo estaba ella, qué necesitaba. Nosotros íbamos investigando estas comunidades, vimos que esa prótesis en concreto a Paula no le servía porque, básicamente, no tenía la, la articulación formada. Entonces, había que seguir investigando, había que seguir avanzando, mientras ya habíamos, habíamos avanzado en, este, en estas que son mecánicas, que se llaman estas esta es más sencillas. Y, por ejemplo, estuvimos aquí en Galicia, en el Artropocos, investigando de cuál, cuál era la escala más pequeña, la miniaturización de, de todos los diseños que teníamos disponibles. Y vimos otro, otros proyectos que había, como este de InMove o del Bionico Hand, que ya habían desarrollado prótesis mioeléctricas, que son las que necesitaba Paula, eh, en código abierto. ¿Qué ocurre? Que eran directamente para adultos. ¿Cuáles son las prótesis mioeléctricas? Pues las que con un sensor se coge la... la la señal del brazo lo, lo, la señal nerviosa del brazo se transforma en una placa electrónica en una señal de unos motores que activan uno, una serie de tensores luego si queréis lo veis una serie de tensores que, que cierran la mano eh, ya existían como decía este este tipo de proyectos pero nosotros necesitábamos hacer uno que fuese a la escala de una, de un niño o una niña de unos 4 o 5 años y eso es lo que no lo que no teníamos en ese proceso de investigación vimos la posibilidad de que este, esta pequeña comunidad y esta necesidad muy concreta de una familia era perfectamente escalable y, y extrapolable a, otra, a otras personas porque ya empezaron a contactar con nosotros y veíamos que, era, que la posibilidad era de hacerlo de un prototipo o de una investigación muy local, hacerla más escalable. Y ahí dimos el paso y empezamos a investigar en, en Media Lab. El, el proyecto se empezó a llamar autofabricantes, en Sevilla seguían investigando eh, y seguían desarrollándose en torno a los cuidados de la familia. Y en las lanzamos el proyecto dentro de, no sé si, si lo conocéis, una comunidad más pro-tecnológica, maker o como se quiera llamar. Y ahí queríamos desarrollar más la parte, de la, eh, la, la parte del desarrollo técnico. Empezamos a trabajar en una nueva comunidad, hicimos un llamamiento y empezamos a crear esa comunidad también desde la familia. No solamente en el caso de. de Natalia, sino en Madrid empezamos a, a trabajar con cinco o seis familias que se interesaron por, por el proyecto. Y durante esos tres. durante tres meses estuvimos. discutiendo básicamente. la posibilidad de qué podíamos hacer con. qué queríamos hacer durante todo este curso y durante todo el proyecto. Siempre manteniendo los principios de la pues de la cultura libre, la accesibilidad de la prótesis y los cuidados y la confianza dentro de, tanto de las familias que empezaban a trabajar con nosotros y de, la, de todo el equipo que se empezaba a formar. Eh, Sigue sí cierto las diferencias de, entre las diferentes, las diferentes familias de Natalia con un caso... Eh, nuevos, es decir, una niña muy pequeña y, y recién, a familias que ya habían tenido una prótesis o que habían estado en proceso de tenerla y directamente la habían rechazado porque lo que te ofrece la industria no, no cumplía sus expectativas ni la de los niños. Entonces, ahí empezábamos a cuando tú tienes la posibilidad de desarrollar algo directamente para tu hijo, de hacer una experiencia, se abre el campo. Es decir, puedes hacer lo que tú quieras siempre y además desde la experiencia. Y fueron esos tres meses de debates, de consenso, de mínimos, de cómo, de cómo íbamos a funcionar y también de confianza entre cada uno de los miembros de, del proyecto. Y ahí arrancamos. Estuvimos, hemos estado todo un año eh, investigando y desarrollando en una investigación abierta en lo que, que quiere decir que entra y sale gente de la investigación sin ningún compromiso. Eh, esto ha sido discutido, pero lo que ha permitido es que entre mucha, no sé más o menos como si fuera sí, una situación analógica del funcionamiento de, de comunidades de software libre en la cual hay mucha gente que a lo mejor hace una pequeña aportación pero hay un núcleo duro o se va formando un núcleo duro en torno a una idea y un proyecto que son los que realmente lo van, lo van desarrollando más en profundidad y más o menos hemos funcionado así son, han pasado más de 50 personas por el, por el proyecto durante este año y al final Siempre hemos estado como más atentos y más encima de, de la iniciativa. 14, 15 personas venden algunos casos. Aceptar que son tiempos prolongados de investigación no es una empresa de I más D que está desarrollando un producto y tiene un año de duración, sino es una investigación prolongada y además um, la entendemos que es de por vida. Es decir, aquí hay un compromiso de no crear, como se dice, elefantes blancos, de generas un producto o un prototipo y, y, a, y nos vamos a otra cosa. Cuando estás generando una, una prótesis que al fin y al cabo llevará a un niño o que tiene la posibilidad de llevarla, si quiere, toda la vida, eh, tienes que generar un, y eso es lo que vamos a, en eso hemos empezado a trabajar este año, en nodos estables de, de fabricación o de apoyo que, que tendremos que ver cómo se articulan. Bueno, y en Madrid pues hemos estado trabajando en las diferentes áreas de desarrollo modelado, impresión 3D, electrónica, programación, cada una de las partes del proyecto. Incluso de, en las fases de testeo, y durante este año lo que hemos estado haciendo es pues, conseguir el primer prototipo. No lo he traído porque, de hecho, tenían reunión mañana y no se lo, no se lo podía quitar, <risa> <risa> básicamente. Eh, hemos generado redes y conexiones con otros proyectos similares que hay en... Estuvimos pues, en el Vasco en el, con el Instituto de Don Bosco, eh, que ellos le hicieron una prótesis a, una, a un chico de aquí de Galicia que se llama Unai. Eh, y con, otra, con otros espacios de fabricación o que estaban investigando cosas parecidas en, en el resto de España. Eh, hemos generado jornadas de debate y reflexión en torno a todas estas temáticas y muchas que nos hemos dejado atrás, de, sino de las maneras de investigación, eh, etcétera y de cómo, cómo, cómo son las autonomías de los cuerpos cuando tienen la posibilidad de, de ejercerla en, en pleno derecho. Todo, un, una serie de temáticas que, que hemos ido abordando y que, Tampoco hemos cerrado, que seguiremos abordando durante este año. Pero lo, al menos con lo que yo me quedo y lo, con la parte más, al menos más, más bonita durante, durante este año que, que hemos realizado ha sido pues, la, las prótesis que le, de estas más rápidas, las que, de las mecánicas, pues, que le hicimos a Héctor eh, como a mitad de año. Y esa, bueno, Héctor no sale su cara, pero eso es cuando, cuando se la estuvo probando. O la de Leo, que es esa que os acabo de enseñar, que se la probará la semana que viene ya, creo que es el último prototipo. Y demás chicos que, y familias que se han ido acercando y, y van aportando su experiencia o, o, y su conocimiento dentro de, de todo el proyecto. Eh, claro ¿Cuáles son los retos? Ahora los retos o los que estamos planteando desde el proyecto y, y con otros colectivos en los cuales estamos en contacto es pensar más allá de un prototipo, como decía como decía Beca, con prototipo funcional. Ya no es solamente un prototipo funcional, sino eh, todo el mantenimiento y cómo se cómo una familia o una comunidad te deposita su confianza para que eso lo, lo utilice el niño o la persona que sea durante un tiempo muy prolongado de su vida o hasta que la persona quiera. Tenemos que seguir mejorando y, y probando el, el prototipo. Hay que seguir conectando la, las diferentes comunidades, pero en tiempos muy prolongados. Es decir, no trabajar, con, no trabajar a eventos concretos, sino... Eh, a plazos cortos y a metas muy largas en las cuales podamos ir intercambiando los diferentes iniciativas de las diferentes comunidades. Eh, ¿Cuáles son algunas de las claves en las que estamos empezando a trabajar? Los compromisos y los protocolos de, de funcionamiento entre comunidades más maker y comunidades de, de, de asociaciones que, en torno a la diversidad funcional de diferentes tipos. Eh, ...mediaciones entre esas diferentes comunidades que a priori no, no tienen por qué estar conectadas... ...pero sí que hay proyectos concretos. Nosotros somos una comunidad un poco más, más híbrida... ...pero hay proyectos concretos que nacen de comunidades de diversidad funcional... ...que des, incorporan o desarrollan tecnologías de las, de las más, más típicas de un FabLab. Eh, ¿Cómo puede ser esa sostenibilidad de, esa, de esas redes? Eh, ¿La escucha activa de, esa, de esas propias comunidades? Y ahí entra lo que nosotros hemos empezado a llamar que deberíamos de forjar una especie de, de red de espacios y proyectos de, de tecnología social eh, y después también hablar de, la, de cómo pueden ser ese tipo de certificaciones certificación social de, de, lo, de los proyectos que se desarrollan. O sea, una serie de, de prototipos, de metodologías de funcionamiento que ya están en marcha en otros espacios, en, en otras maneras de hacer y que en lo, más, en lo más tangible, como pueden ser este tipo de proyectos, tenemos que empezar a, a desarrollar. Eh, algunos otros ejemplos pueden ser la Primavera Cacharrera, que son encuentros pequeños que hacen la gente de, de torno a la silla en Barcelona pues para hacerse sus propios apaños. O el encuentro de bajo coste que se hace en Albacete, que es una comunidad de, en torno a la diversidad funcional más genérica y que cada vez empieza a incorporar más temas de impresión 3d prototipado etcétera o trucos optimista que es una web que, que está empezando a funcionar en torno al intercambio de ideas de este tipo de, de este tipo de proyectos. y más o menos esas son la, las claves en las que nosotros entendemos que debe de, de empezar a funcionar esta, estas iniciativas y que tengan un recorrido largo y no queden solamente en el mero en el mero prototipo un poco más Sí. ¿Tenéis alguna pregunta ahora? Gracias.